Hey, ¿Qué tal chicos? Soy Luis Lavo Freak. bienvenidos a un nuevo episodio de Ruby Chibi, bueno que de hecho ya estudian no son nuevos episodios nuevos, estoy algo trazado con ellos, en este caso estamos viendo el episodio número 19 de la segunda temporada, eh, Steel, Steals and Wheels, y bueno... No tengo mucho que decir en esta ocasión Más que tratar de hacer los videos cortos Para poder poner al corriente con todos los otros episodios Que me hacen falta, que creo que son tres hasta ahora Y estamos Muy al pendientes de Ruby Chibi Volumen Perdón, uh, Ruby la serie principal Volumen 5 está a punto de ser Estrenado, si no me equivoco, dentro de una semana Para los miembros de De, de la página De Roster Video Oficial, para los que son Los que ven usuarios de YouTube Que esto posiblemente sea dentro de dos semanas Así que Pronto, pronto, muy pronto tendremos el primer episodio del volumen 5 El cual estoy muy, muy, muy emocionado con él El volumen 4 nos dejó con, con muchas preguntas y muchas cuestiones que, Tanto nuevas como, como que llevamos arrastrando desde el vol los volúmenes anteriores Así que será bueno poder tener una cuestión De una forma de entender las motivaciones de los personajes en este nuevo volumen Pero bueno, por lo pronto vamos a ver Rubi Chibi, chicos Así que vamos directo al video Ok chicos, ese es el episodio número 19 esa Es una manera muy interesante de estar... ...sentada. ¿Qué? Soy <risa> <risa> Plenty Tengo que mis ojos. ¿Sabes lo es tu problema? ¿Qué? Soy demasiado increíble? ¿Me fácil? mucho? ¿Te una Ruby. Tal Yo no creo que sea el primero que lo piense, pero... No. Wives, nadie debe hacerlo directamente. You decirlo are. tan directamente. Or Nora. The Um, bueno, luce muy bien el vestido, eso, de eso no tengo duda. Por un momento olvidé, chicos, que los subtítulos en español. Lo siento por ello. Lo siento, rara vez miro los subtítulos y hasta ahora los, los, los veo. It'll fire you up. Fast. Uh, oh, <risa> ¿Eh? <risa> por supuesto que okay, Crow es el único que no le afecta. Neo. <risa> uh, su supongo que estos son todos los otros negocios no muy legítimos And I will fight for you. Roman Here's Some satisfied clients now Oh this will be satisfying all right uh, <laughs> uh, for a free consultation today <laughs> Why do I feel like I'm forgetting something oh, oh no did I pay for this candy bar Hey you stop right there Oh no I was afraid this would happen one day I'm not rogue <laughs> Eso, de hecho, me ha pasado. Uh. ¿Sabes? Puede ser simplemente a regresarle barra de caramelo, o okay. qué? <risa> no <risa>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 Creo supongo que eso a algo? Creo que sí Y creo que Felipe ya se acabó ¿Suelo imaginar a Miles? Teniendo tanta diversión con este personaje o, o en, en las casetas de grabación me hace reír el, el simple hecho de imaginar cómo debe de estar haciendo este personaje, o especialmente en la versión de Ruby Rubichibi. Pero realmente toda esta creatividad, toda esta energía que ponen en sus personajes es simplemente increíble en la forma en la que lo pueden transmitir solamente con su voz y es algo por lo cual soy gran gran fan de esta serie y en especial de los escritores, uh, uh, en especial de Miles, yo creo que una de mis personas favoritas en Roster Ritz. Y, y bueno, me sorprende mucho que hayan tocado el tema de que si Yang es o no es una, una, una chica a tomboy como lo pueden decir en, en inglés, me sorprende mucho que toquen el tema eh, pero bueno, en fin de cuentas creo que es una chica solamente, más ruda de lo normal, eh, inclusive Nora es rozando quizás la línea también pero me sorprende que toquen ese tema y, y, y me agrada el hecho de que no estén eh, avergonzados de ello o que Jack se tuviera una indivisión por ello, sobre todo en su, en su personaje tal cual es. La hemos visto en un, en un tema un poco más, digamos, tierno cuando eh, se trata en la, versión, en la versión de la serie original. Especialmente en la escena del baile se, se transforma un poco en el, cambiando de outfit y es una de las... Pocas facetas de Junk que quisiera explorar un poco más Pero bueno chicos si a ustedes les gusta este video ya saben qué hacer Dejen su like y su comentario aquí abajo Díganme si quieren ver algún otro video o serie eh, del canal para ver hacer reacciones Pronto estaré subiendo los demás, los demás episodios así que por favor no se desesperen De verdad estoy tratando lo más fuerte que puedo de ponerme al corriente con todos esos episodios Por lo menos antes de que empiece la serie principal eh, otra vez en el canal de Roastersteed y bueno, yo los dejo hasta aquí chicos, recuerden que pueden estar en contacto conmigo en todas mis redes sociales como Twitter y Facebook, los que los dejar aquí en la pantalla, y que se pueden suscribir a este canal si así lo desean. Muchísimas gracias por todo chicos, soy Luis de Lobo Freak, y nos vemos en la siguiente.